Yo hago Calify. Bueno, como hasta el futuro, voy a tener que repetir la talla porque sale buena y. y ¿Cómo se llama? Ya, y ya, el programa tu, hay que sacarlo para Cuéntanos tu historia de Califax. Una vez me pasó que. Ya, pero ¿cómo era la talla que tiramos que le que habíamos guardado? ¿Cuál, es, ¿Cuál de todas las tallas? La de la tarde que había que guardarla. ¿Sabes qué? ¿Qué más dijimos en la tarde? Ah ya yeah, Nico, ah Nico necesita mi YouTube, favor. Ah, a de la plata. Ah ¿Hagamos la rutina? Ya Ya Acción Oye Nico, ¿me sientes Nico Ya Oye. Oye ¿qué es? ¿Qué Oye, sabes qué? Qué pobre que, que ya, ya Te pasa veo. la boleta así ¡Ah! Y los residuos <risa> ¿Vale? Los residuos Ya cuando yo necesite para el motel Con el lujo Te ves con el, el... A la... la cama <risa> Ya me veo en el sillón Te tengo cama. que decir que el baño está cochino Y el mi ojo está como cochino con caca Entonces ¡Ah! tienen que <risa> Tienen que sacarlo No, pero, con... me pero, pero me sale de gratis eh, te cobro sí la, me... plata, la plata que te doy. <ríe> es que me cobro ¿no? Es que una, una pieza con estacionamiento. Hay estufa. ¿Hay <ríe> <ríe> ah, pero hay, hay estacionamiento para que estaciones la, su auto la, ya la. está bien. ¿Y qué nos lleváis algo de cortesía? No, mire, hay una sopetilla y, y unos yogures de vencido. <ríe> <ríe> una sopetilla del mes pasado. Es <ríe> la sopetilla congelada que andó. Una se partió. <ríe> Oye, si me puedes lavarle la mano que está me gusta. Yo voy en la casa como que yo pase y no listo. No ayudo ido la esperancita. No, esto la ya no, No hay historias de Uber. De de Cádiz Ayer eh. tuve una loca vuelta no, y sí. la pasado algo, pero con la voy a ver. Ah, pero ayer te la viste de Uber. Sí, sí, voy a empezar a salir. ¿Y sí, qué tal después? Vaya. Yo hago una cuota una la es como por ejemplo para no atrasarme por ejemplo yo tengo casi las cuenta al día y. Ya pero te salen acá dentro de puente o fuera de No, ya me voy para allá arriba porque no me gustaría en todo. Por ejemplo yo, yo te veo en el parte. Yo veo a la. Además más que igual la puedo llevar, ¿ah? ¿eh? Pero José no. A la Se quita. Ah, ya. Yeah. Y ya lo tengo. Ah, ya, yeah. chuta. No, no, yo no, no, no Ah, lo lleva a hombres. No, yo no, los hombres juntos, pero yo, pareja, mujeres, las más, sí más, selectivo. No, no, no, no, no, lo que yo no llevo son hombres, dos hombres juntos. No, por seguridad, jamás. idea bien. Igual habían... es peligroso en ese caso. Sí, no, pero yo me voy para allá. ¿Sabes por qué me voy para allá arriba? Porque seguro te de vuelta por ejemplo, por la las y Por todos esos lados. Eso ¿no? yeah. es buena, ¿no? Pero... no bajan, los hombres? No, pues. Ver, por las condes y para arriba, no sé cómo se llama. No se llama. Pero pa, yo siempre he tenido la duda para arriba, ¿te pagan bien o no? No, es que no, no es que te paguen bien, es eh, de acuerdo a la tarifa. Por ejemplo, cabify, yo no bueno, sé, sí, yo sabía que existía Cabify, pero mi hermano lo usa porque vivía en el Ya, pero cabify hasta lo que entiendo, es que se paga con pura tarjeta. ¿O no? Igual, ¿con efectivo? ¿Igual ¿con efectivo es que tú velees que esa forma, pero. Yo por ejemplo cuando necesito salvarme persina, café, o de repente Oye, es que sale lo que pasó eh, Que se me... O sea, ya Se me ¿Sí? agarran las partidas para dormir Y tengo todas las cuentas de Netflix ¿sabes? ¿Yo te dije que te compré No, sí, que te lo digas Entonces... No, lo otro es que quiero... O sea, o sea, tener mi gasto y no estar tan pero no queréis llevar gente pobre No, si quiero No, lo que pasa es que yo por ejemplo, hay comunes que llevo Yo, por ejemplo, el el de del 18 de septiembre, de octubre Para el estallido de la izquierda Ya, Para el estallido, para el estallido, para el estallido Yo voy a salir de No había estado malo acá Ya, y? y fui, bueno, con fuego con autos con autos todo tentado y, no. y cómo te fue el tema de luca mira yo como una semana sin ¿sí? tampoco me muevo mucho ya pero hoy entonces yo por un día y se de luca pero se me hace o sea es, no hay ni comparación con ¿no? trabajar porque por ejemplo acá te puedes hacer un de luca o sea mucho mejor o sea, ¿Sí? o sea yo, mira, yo no sé si conviene tanto, ¿eh? no, lo que pasa es que así es plata rápido. No. No. es que en vez de asaltar un huevo, estoy así plata. No, pero. La maca igual ha es... No, yo igual es que siempre. ¿tú? No, pero si te salva en algo, pucha. Tenéis que puro hacerla ¿no? Sí, porque hacer un negocio más chico, más lento. Y qué hago. ¿Sí, y si te sirve para. Una vez me pasó que estaba haciendo para allá arriba. Bueno, la guay es que para allá arriba, el, el rollo que te da igual, está por allá. Ya. ¿Cachai? Entonces, Taipo con las potes, Taipo no sé cómo se llama la. Vita las Vita cura con las Cortes, ¿cachai? Y lo que es tu convivencia. Sí, para allá arriba yo he puesto aquí a la ley. ¡Hola, espera! Sí, volver a empeñar la ley. es como un cerro, es como un se cae es, es como una cascada de caza Y... ¿Sí? Sí. Una vez una loca Era una loca Era una calle como que la vino bien en la calle sí, sí. no era una rubia, era una morena La gente era una loca, que tenía la loca me dijo, estaba, me me fui viene calle, acá la conmigo, ¿Sí? Y yo con, la no, no, que se fuera a meter conmigo, pero ya... Ya está bueno, sí, Claro, lo vamos a ahí tú vamos dando vueltas y tú voy a ser mi... ...sofien, no sé. la vez Págame. Nunca se te ha tirado una mina así como Pero me paga así. Pero por supuesto, te va no, no, no, y no, no, y no, no, no, no, tampoco. No, porque primero Google tiene como sistema de. De a mí la gente va a hablar con los un... muertos. Y yo igual tengo la hija, por estoy con la. que con la antena, con la paleta, con No, no, bueno, no, pero que no, no de tu parte hacia la persona, sino que de la persona. No, que por lo mismo, porque si no, No hay que empezar a estar caí ahí está ahí, salí O sea, igual voy a hacerlo cuando esté con la república, porque favor. Igual matan a la weón. De ahí me bajé del auto. Me quedé cansado, no me la daba bien, ni ya. Pero es que, como yo le decía, cuando estaba en pandemia, para a ir paseando. Vais a pasear, es que por ejemplo yo venía al local, lo ir a pasear, acá estoy y después estuvieron con la Macarena, con la salud y con el calor ah, bueno, escalada. No, y, y la perito, esta no, no, salud. no, esta no, esta no, esta no, esta bueno igual hacía pero yo me acuerdo que bueno Me a ver, que... Bueno, me, igual si me, bajas, me, bajas, me a... no, esta me esta no, esta no, esta no, y veo que por ejemplo si tú leíes las aplicaciones por ejemplo de te ya casi como lleno de locales, ah, ese local es como que no es como aquí diciendo que lleno de locales por lado, o sea por ejemplo como acá está lleno de locales o hay calles que, pero no toda la comuna entonces ahí lo que me di cuenta yo que ese lo que va a hacer el local a 20 años y cuando ya esté recuperado y empecemos ya, o sea yo no sé si la parte económica está recuperada pero el trabajo que hoy estoy empezando a hacer, Y hace con lo que tú me mando ahora, vamos a ver. Que después vamos a hacer publicidad Y yo creo que el rollo del ah. local va a ser el alcance ¿Por qué? ¿Por qué es ¿Por común? Qué? ¿Qué... Ah. qué hay cuadro cuadros, de casa? No hay No hay, te...? no está lleno, no está ¿Cuál te... lleno de locales Cuente tú donde vivo yo ya yo salgo y como llegas de aquí al semáforo ver, Ponte tú, hay un local el local de las pasitas que te decía yo Es ese y no hay nada más Sí, bueno, no lo que pasa es que en las aplicaciones tú lo veis como hay mucho de todo No están así no, y no, no, y no, bueno no. No que, Para terminar la weá es que me fui para allá arriba Llegué casi a las frontes y después no pasaba nada con el KBF Y no pasaba nada con el... Con Uber, Uber. Entonces, yo no bueno, lo estaba pescando, caché, porque son viajes cortos Como de Don Lucas y Caifas son por tres El que yo ganaba plata era con el beat yeah. Pero beat yo lo hacía, cuando lo hice, yo lo hacía entre Puente Alto y La Pintana Y esa bueno, lo hacía nadie, pero el único que cantaba en ese momento era yo yo me metía a las poblaciones de para la titana, venía a pagar todo el rato y así. Yo generalmente tomo VIP porque me sale más económico. Sí, pues antes era más barato y los locos sí. pagan bien. Los otros que pagan bien son. ¿Vivi? Calify. Oh. Mira, Vivi, ¿sabes cuál es el problema? Que Vivi te da un viaje cada cierta hora y ni siquiera es tan bueno. Los viajes de Cabify no son seguidos, pero son buenos. Y lo de Uber es todo el rato. Pero son de dos lucros. Ya Claro, yo mañana corpudo ¿Qué pasó? Que por ejemplo, claro lo que pasa acá ¿Cachai? ¿sí? Es una weá que pasa... Por ejemplo, había un local en la que ¿cachai? como a la 11, 12 Que igual no estaba abierto y tenía todo eso Pero no estaba lleno O sea, lo que decía la barra de la gaché con respecto a los locales igual... A mí me cuesta creerlo ¿no? Pero, verdad, y los McDonald's, weá Es una weá que tiene un... no hay McDonald's que no tenga filetita o y es que aparte que está la aplicación porque yo con el animal lo hacía. Aparte que está la aplicación, ponte tú la, la aplicación del McDonald's que te da promociones, que te da cupones, que te da dos por uno, ponte tú en las cajitas felices. Por eso te está tan lleno esa wey Yo, o sea, si tú descargas y la aplicación. No ya... te llamas ser viola con. Te he dicho que te parecía un bonito. No. no, no, no pero Gracias, weón. Bueno. No sé si me está ayudando. ¿Quién? <ríe> Ya yeah, no? ¿Qué te dijo tu mamá? Es que, es que cuando te conoció dijo... De ahí dije, ¿Te Pero no, de, de más, de más, de más por mi abuela ¿Pero es que te dijo tu mamá? Es que tení... Que te encontramos parecido ¿A quién a tu abuelo? Sí, en la forma física... Uy, en realidad, ¿qué es? Sí, no soy sé, tu abuelo Tauro. Bueno, mi abuelo cabeza. Sí, igual no, pero, pero ponte tú. Bueno, la weá era esa, y después viene bajando y después viene bajando y después ponte un pique por... que era largo Ya, y después yo empecé a pegar, buscar piques largos Ya, y eso es el otro de es que por ejemplo te dice ya 14 lucas pero 14 lucas de Puente Alto, huevón hasta la Alameda, weón. Entonces... Igual es... Los piques, los piques cortos igual son más bacanes Hay un loco que trabajaba conmigo acá, en la cocina, hace weón crece buena en con la web le dicen los pasajeros oye podemos cortar la web con ella. ella por ejemplo si el viaje sale 6 lucas y él le descuentan el 30% no hay que que le descuentan menos eh. el eh, loco le descuentan el 10% pero de las 2 lucas y por poco no el 6 total ya está pues si el loco es súper eso. Ya de ahí me vine para acá, cachai, y después dije, ya... Y a mí me gusta trabajar de noche, porque es más expedito. Siempre que viene alguien, que sí me da ¿no? Ya. Dale. Venga. Se ¿Te terminó. ¿Ya?